بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والانصاف وامنني فيه من كل ما اخاف Bi Asmatek ya el Oh Dios mío, engláname en este día con el ornamento del pudor y la dignidad, y en este día con la vestimenta de la conformidad y castidad. Condúceme así a la justicia e equidad. Y brinda seguridad de ese día frente a lo que temo por tu protección, oh protector de los demorosos. Bismillah rahim En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Algunos de los puntos de la súplica del décimo segundo día de Ramadán se encuentran los siguientes. Uno, el pudor y la castidad. El pudor y la castidad en el Islam se refieren a una característica moral por la que el ser humano, ya sea hombre o mujer, tiene vergüenza de cometer faltas. El pudor es como un velo que protege al ser humano contra las cosas prohibidas. Además, es necesario que los creyentes cubran las faltas de otros creyentes y que no revelen sus secretos. El Islam hace mucho hincapié en respetar la reputación y el honor de los creyentes. Si alguien revela los secretos de otro creyente, en realidad ha arruinado su honor entre la gente. Es por lo tanto que el Islam prohíbe que los creyentes revelen los defectos de otros creyentes. 2. La justicia y la seguridad. En las fuentes islámicas, la justicia se define como el estado donde todo se coloca y se utiliza en su lugar adecuado y verdadero. En su sentido específico, la justicia significa respetar los derechos de todos y darle a cada quien lo que es legítimamente suyo. Todos los musulmanes tienen la obligación de cumplirlas en sus relaciones personales y públicas. Y es en tal sociedad que se establece una seguridad firme y estable. De hecho, el establecimiento de la seguridad depende del establecimiento de la verdadera justicia. Muchas gracias por escucharme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi